es un buen día para burlar a la muerte. Vamos, amigo, es hora de ganar. Se podría decir que he venido a armar una escena. Este es vuestro campeón. ¿Alguien quiere intentar eliminarme? ¡Arrex! Ah, si right, no right, ¡Sí! the ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! the best, Soy the best. Um, Ahí es nada. Voy a... Allá vamos. Es una buena necesito un arma. Necesito un arma. Atención, primera sangre. Aquí hay una escopeta, Eva. Primera sangre. sangre. Ah, Necesito un arma. Al Del anillo. Siguiente anillo que debo ir más rápido. Amenaza avistada. Contacto con amenaza. Busco una granada de terror detectado. Aquí hay una amenaza. Me disparan Recargando. Recargando escudos. Necesito munición pesada. Dios, tíralo tu, tu pasiva. Amenaza avistada. Reparando bueno oye tu de los escudos recargando mis escudos amenaza cerca ¿Qué? me dispara a ¿Le pondré bien eliminamos a todo el pelotón fantástico esa eliminación Allí hay un fue brutal loco. ¡Aquí sí, hay un blanco! ¡Me están disparando! Cargando los escudos! ¡Llenando mis escudos! ¿Cuál es esa ubicación? ¡Me están disparando! ¡Vete, bro, ¿qué haces ahí? ¡Vamos por aquí! ¡Atacando! ¡Los enemigos me están contactando con el enemigo! ¡Necesito más energía! Atrás de mí. Recargando mis escudos. Cuidado. Te comparto. El anillo está bastante lejos. Amenaza cerca. Aquí hay una amenaza. Se ha proclamado una nueva parca. Nueva parta. Usemos la tirolina. Recagando. Usando Garcio. Aquí hay una amenaza. El anillo está cerca. Dispara. Aquí va la vieja bomba de racimo. Granada de fragmentación lanzada. ¡Lanzando a la estrella. ¡Lanzando a la estrella. ¿Un no. Si voy a contar Allí hay una voy a contar a mí! ¡Me voy a contar a mí! Lanzando pack de supervivencia. Un pack de supervivencia. Mola. Blanco detectado. Curándome. Caminaré hasta que se me pase. Contacto con amenaza. Cargando los escudos. Allá voy. Toma, te puedo pasar a 60, no tengo más. Aquí hay una amenaza. Creo que no aquí, creo que para la pelea hay al frente. Parece que por ahí es ha habido física. gente. Mi definitiva está casi lista. Creo que puedo, creo que puedo. ¡Allá voy. Aquí ha habido actividad. Aquí hay un cargador Vayamos pesado por ampliado. Aquí. Nivel 1. Lo necesito. Amenaza cerca. Abatí un bot de carga. De los pelotones ya abriendo fuego contra enemigos. amigos. enemigo. Recarga... Un enemigo ha sido de contacto. Recargando, ¿Un enemigo pisado. Maten al otro. Lo he caído, maten. Desplegando mi bomba de racimo. Recargando escudos. Cargando los escudos. Contacto con objetivo. Contacto remátalo, remátalo, bro. Aprovechalo. Buenísima. Enemigo eliminado. Cargando escudos. Amenaza ¿Vamos? avistada. ¿Vamos? Blanco detectado. Mis escudos. Pesada. Termoescudo desplegándose. Recargando mis escudos. Alguien ha estado ahí. Curándome. Muy bien. Más rápido. Aquí hay una tirolina. Aquí hay un enemigo. Es <tose> la misma tipa que matamos hace recito la rush. El ash, esta tres de, las, de vuelta. ¡Sal de ahí! ¡Bájate abajo! ¡Pingusto! ¡Tú nos matan! El anillo está en las proximidades ¡Compáñalo! ¡Sinviéndoles una bomba de racimo! ¡Elimine a ese payaso! ¡Usando un kit saris! ¡Amenazo cerca! ¡Réjalo! ¡El anillo está cerca! ¡Recargando! Queda Allí hay un ligera. enemigo. Contacto con objetivo. Encargando. Diez segundos. El anillo está bastante cerca. Pelotón enemigo eliminado. No me queda munición ligera. Aquí hay, Mira, munición, de aquí hay ligera. munición ligera. Atención, Muchas gracias. Deberíamos ir por aquí. Más rápido. Más, más. El anillo se cierra Me gusta apurar, pero tenemos que ir ya Mirad, aquí hay munición ligera Recargando no mis escudos Bien, ¿cómo los hemos divertido perfecto. todos? Bueno, sí. nos contacto con amenaza Atención, lanzando pack de supervivencia Recargando mi... Necesito munición pesada Necesito munición ligera ¡Ah! Pulsando el botón de eyección Aquí Allí hay, aquí hay munición pesada. Aquí hay munición pesada. Aquí hay munición ligera. Merci orejotas. Allí hay un enemigo. ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí. Ahí fuera, ahí, ahí. Parece que por ahí ha habido gente. Tengo que ir junto a todos? Enemigos por aquí No te bajes, fío Ronda 3 Empieza la cuenta atrás del anillo Aquí hay una mejora de arma Turbo cargador Allí hay un enemigo Ya estamos en el anillo, tropa La siguiente ronda un duplicador. Hey, Llega un duplicador Necesito escudos. Necesito munición ligera. ¡Me disparan! Aquí hay un blanco. Te ha gustado, ¿eh? ¿Quieres más? Cargando escudos. Recargando mis escudos. Muchas gracias. Dios, tiene ventaja, chicos. Disparo. Tengo otro contador. Ah, me Aquí hay un Bocek. Llenando mis escudos. ¡Ja, <risa> le di! Eso ha tenido que doler. Vayamos por aquí. ¿Te ha gustado? Ahí hay ¿Eh? un depósito de suministros. ¿Quieres más? Sacando mis oh Debo no. ir más rápido. Curándome. Caminaré hasta que se me pase. Los enemigos me están disparando. Ahí hay un payaso, de suerte. Los café. Lanto detectado. Contacto. Recargando escudos. Una posición perfecta desde donde defender. ¡Ven acá, Octane! Estamos bien aquí. Tenemos altura. Tenemos altura aquí, así que. Si la planeamos bien, la podemos ganar. El punto es no perder altura, Y ahorrar cada pala, compa <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> No le dispare, no le tengo balas. Allí hay un payaso Escudos. ¡Me disparan! ¡Jóndate! Muchas gracias. ¡Cargando escudos! ¡Vamos, vamos! ese Tiene ventaja un poco tirado el chico, así que tiene más ventaja que nosotros. ¿Eh? ¡Me están disparando! No, está bien. ¿Qué hay un inútil! qué suerte! ¡Cargando los escudos! están disparando! ¡Me disparan! bomba de racimo. Cargando los escudos. Recargando mis escudos. Anillo cerca. Yo quiero un minuto restante. Recargando escudos. Necesito salud. Curándome. Debo bien. Reparando. Aquí. Aquí hay un botiquín. Me estoy reparando. Curándome. Caminaré hasta que se me pase. Mis escudos exploremos por aquí voy a pedir mi tirolina porque lo veamos ahí aguante aguante equipo estamos 10 segundos ¿Saben qué? Oh, ahorita a pelear, creo que es muy arriesgado Ya que están todos concentrados Y el último anillo Así que paciencia, papi, ¿qué es? El es con la Champions, loco! Gusta apurar, pero que ir ya. Amenaza avistada Tengo un payaso por ahí estoy deteniendo avistado aquí. Les voy a dar mil vueltas ¡Ah, no ¿Dónde loco? Alcancé a un enemigo Necesito munición pesada Aquí hay munición pesada Necesito munición ligera Veo a alguien ahí fuera Voy a atacar ¡Ah! Me disparan amigos. ¡Sí, me disparan ¡Currame! recargando los escudos amenaza cerca recargando mis escudos contactando con el enemigo así que cuidémonos de esto, cuidado bomba de racimo va no. aquí hay un enemigo ahora necesito escudos cuidado papi recargando escudos recargando Cargando escudos un minuto para que se cierre la anillo tenemos tiempo Necesito escudos. Deberíamos Ucátelo, ir por aquí. Contacto con objetivo. Aquí hay una amenaza. Un payaso por ahí. Contacto con objetivo. Amenaza avistada. Necesito escudos. Es un caos y hay que matar unos marines. Aquí veo un depósito. Granada de fragmentación lanzada. Hay que matar al causti No, atrás de ustedes. Están disparando. chico. Contacto con Elimine Eliminé ese payaso. Contacto. No me queda munición ligera. Tira el letro pasiva, tiro la pasiva. Amigos, no me falléis ahora. Tenemos dominado. Desplegando. Aquí munición ligera. Necesito munición pesada. Necesito munición ligera. Aquí, mirad, aquí hay munición ligera. Aquí, aquí hay munición ligera. Necesito munición pesada. Bueno Recargando. chicos. Aguante, aguante, curemos bien. 30 segundos. vamos a el pelear está. con todo, Curemonos. Aquí hay munición pesada. Reparando. Contactando con el enemigo. Descargando mi bomba de racimo. Tirolina desplegada. El anillo está cerca. 10 segundos. ¡Amenaza cerca! ¡Granada de fragmentación lanzada! El está ¡Amenaza cerca! <tiro> WHAT THE FUCK BABY w <coughs> je <coughs> no je yeah, je